quieres irte, vete, yo no te detendré, solamente irte te veré, si tu mamás no me dejarás, y si yo te amo amar no se te obligará vete por la puerta, por la que entraste pensaste que al dejarme tú me lastimaste, si ese era tu objetivo pues felicidades lo lograste pero te digo una cosa no todo en esta vida siempre es color de rosa, siempre todo lo malo se paga, pero como quiera márcame cuando el algo malo siempre te haga, y pienso Todavía en esos momentos las fotos los recuerdos Se llenan de lamentos La mota y el foco me ayudaban a olvidar Pero gracias a mi compa tu recuerdo ya no está más uh, Tu recuerdo ya no está más No, no, no, no, no, no. Y díganle que ya no Ya todo, ya todo acabó. se acabó. Ya no hay más amor. Vete lejos, todo así está mejor. Porque de la nada pude reconstruir. Un amor que fue olvidado y que dejó de ser feliz Porque de la nada te volver a creer Abrí mi corazón, cerré mis alas y anidas en él Sé que no estoy loco, yo te di todo de mí Mis sonrisas, mis te amos, te las dediqué a ti No soñé con nadie, tú eras la número uno Le di luz a tu vida, le escribí un nuevo rumbo Vuela palomita, tus alayas están sanadas Se te olvido que te di todo y me dejaste sin nada No importa todo lo que yo te di Volveré a recuperarlo y volveré a ser feliz Qué tonto fui Al creer en tu dolor Te di mis fuerzas y mi tiempo hasta que te vi mejor Palomita de cristal No te vayas a romper No olvides de que estás hecha y otra vez te va a doler Y díganle. De lejos todo así y está mejor Ese picho es el Poban, carnal En la Tiga Records, bro Jdh. Nada más para que guaches Sigamos volando, perra